Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os traigo una guía de cómo tener el mejor deciduye top 100 en Pokémon Unite. Recuerda suscribirte y darle like para más contenido de Pokémon vamos allá. Las medallas. Lo más importante es que te centres en el ataque y si puedes también un poco en los puntos de salud. Vamos a coger medallas de tipo naranja, blanco, azul y alguna morada, pero más que nada porque Nido King y Nido Queen nos va muy bien para hacer la combinación de medallas. Vamos a intentar eh, especializarnos en el ataque. Mm, el ataque especial no es algo que nos genere interés y la defensa intentemos no bajarla mucho, pero realmente no vais a notar mucha diferencia. En cambio, esos 30 5 puntos de velocidad que podéis ver os van a servir para desplazaros mucho más rápido con Deciduye, que a diferencia por ejemplo como personajes como Charmander o Sinderace, pues va un poquito más lento Los objetos que vamos a utilizar con Deciduye van a ser tres periscopio cinta y pesas estos tres objetos lo que van a proporcionar es un índice de golpe crítico muy alto sumado a un daño que ya sumado a los ataques de las medallas, seguramente en el late game, entre los 10 y los 15, junto con la hoja afilada, va a resultar un ataque de daño masivo contra los contrarios, siempre desde la distancia. Vamos a jugar una partida en el Estadio Mare Magno. Invernal. Vamos a jugar en combate normal, porque quiero que veáis la capacidad destructiva que tiene este Deciduye. Entonces, después de realizar el emparejamiento, lo que haremos es que, como ya os decía, vamos a centrarnos en atacar, sobre todo eh, hacer un buen early, es muy importante. No dejar de moverse, porque si no, Deciduye es un personaje que resulta inútil. Entonces, lo que nos vamos a encontrar, pues bueno, el equipo lo van a escoger tal y como ellos quieran, porque ya sabéis cómo funciona el emparejamiento de Pokémon Unite, que funciona un poco caca. Pero bueno, nosotros jugaremos con Deciduye. Da igual por donde le pongamos realmente por dónde vamos a ir, porque normalmente jugamos por bottom, pero también vamos a jugar un poco por zona interior y luego también nos movemos un poco por top, según lo mancos que sean los compañeros de equipo. Empieza la partida y lo que vamos a hacer... Lo primero de todo, vamos a posicionarnos un poquito Vamos a ver cómo está el terreno Entonces cogeremos a Deciduye Y podemos ir ya sea en el centro Como podéis ver en estas imágenes Lo que hacemos ahora es farmear los primeros niveles Sobre todo hasta el nivel 3 Este Pokémon que hay aquí en el medio Junto con Tauros y el, el ciervo que yo le digo Porque no me sé los nombres de los Pokémon eh, Lo que vamos a hacer es subir hasta casi casi casi el nivel 5 Y nos va a dar el extra de velocidad y de defensa Que necesitamos para movernos con Deciduye Como veis el ataque básico de Deciduye es básico para poder ir lo más rápido posible ya que esos cuatro ataques sumados hacen que junto con hoja afilada pues decidido sea un personaje que pueda hacer mucho daño bueno nuestros compañeros están haciendo nuestro juego lo que nosotros estamos haciendo es farmear toda la zona del, del early de la jungla y luego lo que haremos ya es empezar a posicionarnos en uno de los dos lados que será en función de cómo veamos los compañeros la cuestión, como os decía, ahora ya estamos en nivel 5, ya ha evolucionado de Ziduye. entonces lo que vamos a hacer es empezar a llorar a los compañeros, siempre intentando respetar al máximo la base no recomiendo ser muy agresivos porque Ziduye, como os digo, no tiene mucha defensa es un Pokémon que la de defensa no tiene demasiada, entonces si vais muy agro lo que os puede pasar seguramente es que el Pokémon caiga a la a cada 2. y entonces suele pasar que todos los compañeros con los que me empareja el Pokémon, pues bueno, son bastante agresivos, entonces yo os recomiendo siempre no ser tan agresivos También teniendo en cuenta el desplazamiento que tiene Deciduye Que es bastante reducido Como os digo, si mantenéis el ataque cargado Y os vais desplazando entre objetivos Lo que yo os recomiendo es que cojáis algún Pokémon salvaje Que haya por allí Y os desplacéis y así vais manteniendo el, el, ataque, el ataque recargado. A nivel 7 tenemos la devolución final y ya tenemos hoja afilada. A partir de aquí, eh, es un manjar empezará a jugar con Deciduye porque, como os digo, hemos hecho dos pesas ya, lo que nos suma, si no voy mal, eh, más 12 y más 12 de ataque. Y eh, entonces ahora ya tendríamos más 24 sumado al plus de velocidad, eh, de velocidad de ataque y plus de ataque que hemos conseguido con Tauros y el plus de defensa. Pues ahora lo que vamos a hacer es farmear hasta el nivel 9, pero realmente no vamos a ver todo el potencial de Deciduye hasta el nivel 11. Entonces, ahora yo lo que suelo hacer es, depende de cómo se van moviendo los contrarios, lo que hago es, primero, vaciar al máximo la base de abajo para dejárselo muy mamado a los compañeros y lo que hago es farmearme la jungla del contrario. Porque normalmente ellos ahora deben estar defendiendo las bases. Y ahora es un buen momento para aprovechar. Y con decidir yo, si te puedes mover bien, que si no usas las pesas, pues puedes utilizar la piedra Pómez y te podrás desplazar bien por todo el escenario. Yo lo que hago es farmear toda la jungla de. La zona de, de la zona de los de los esto. Y entonces ataco, le hago un por detrás, hago un ataco por detrás. Y lo que hago es eliminar a todo el equipo contrario. Y acabar de farmear pues todo ese centro para tener muchos puntos. Y ya, digamos, hacer un cuarto. Tanto ya con algo de potencia. Entonces, ahora eh, estos momentos son claves hasta el minuto 5. Lo importante, sobre todo, es y utilizando también al apura tantos, porque el apura tantos lo que va a hacer es que podrás eh, ir mucho más rápido a la hora de apuntar los tantos y ya aprovechando la propia velocidad de tanto de deciduye. Y entonces, lo que hacemos es con hoja afilada eh, nos bajamos el regilecti rápido y otra vez nos volvemos a. ...todos los Pokémon salvajes porque nos interesa tener eh, nivel 13 lo antes posible... ...para tener Sombra Bill Plus, que eso nos permitirá desplazarnos... Es una de las cosas que tiene y Ciduy va muy lento realmente. Entonces, si no tenéis velocidad de desplazamiento, podéis encontraros que vais muy lento para desplazaros entre zonas. Pero bueno, siempre podéis volver a la base. Pero lo que os digo, hemos despejado toda la zona adelante, de Como antes hemos bajado mucho la base del rival, lo que nos hemos encontrado es que los compañeros ya han sido capaces de quitar la base. Ahora lo que hago normalmente es quitarme a Drindau, que lo hago muy fácilmente con la hoja afilada. Y automáticamente me voy a por la base de abajo. Ahora, como os digo, sin ser muy agro y siempre teniendo en cuenta que Deciduye tiene que estar en todo momento constantemente atacando, porque si no, ese plus que os da el recuperar la vida con la hoja afilada y con el ataque básico no lo vais a tener. Por tanto, no os lancéis muy a saco, porque si no, como os digo, os puede pillar Eapsol, os puede pillar Gengar o, por ejemplo, Gra Gravedoir, creo que se llama, y... Automáticamente os va a matar de un golpe, como os hagan el, el, el Ultimate, ya estáis. Y también otro Pokémon con el que decidís sufre mucho es eh, Blastoise. El, todos los Pokémon acuáticos eh, sufren muchísimo. En tanto que el ataque de surf lo deja muy incapacitado. Sobre todo también con Pikachu también sufriréis bastante. Por tanto, tenéis que intentar evitar este tipo de Pokémon. Pero por norma general, Machan, por ejemplo, si los mantenéis a cierta distancia, pues no vais a tener tanto problema. Con Absol tampoco, pero cuidado que no se os acerque demasiado. Y lo que os digo, seguimos farmeando la jungla porque ahora el equipo contrario ya está a la desesperada, lo que quiere es intentar salir, entonces lo que vamos haciendo es, vamos matando a la vez que vamos acabando con toda la selva del equipo contrario y lo que vamos a intentar hacer eh, es acabar con, con la otra base. Como veis, eh, cuidado con, los, con las ultimates, porque por ejemplo Garchomp pues, tiene un ultimate muy fuerte y realmente Blastoids, el ultimate que hace, te puede dejar bastante, bastante noqueado rápidamente. Por eso es importante, como os digo, atacar en el margen que ves de que veis el círculo porque realmente ahí es cuando le vais a sacar todo el partido a, a... A decir, Y luego una estrategia que tengo muy buena es, antes de llegar, o sea, intento quitarme las dos bases eh, que van más cercanas a la base principal para acabar con resistir aquí y luego, posteriormente, eh, cogerme a resistir. Entonces eso ya nos vamos a acercar seguramente al minuto 3 eh, late game de la partida, ya estarás sobre el nivel 15, tus compañeros estarán sobre el nivel 10, nivel 11, pero ya tendrás una, un manejo de la partida súper... Súper fácil, entonces lo que tenéis que hacer ahora a partir de ahora, como veis, yo soy nivel 14, Garcho, me está nivel 11, te bajas el, el super, súper rápido y automáticamente lo único que tenemos que hacer es acabar de mantener la partida hasta que llegue, pues en este caso, Articuno. Pero si fuera Rayquaza también hay varias estrategias. Como os digo, seguimos pushando en el bottom, ¿vale? vamos a quitar eh, esa base que nos queda. Y a partir de aquí, como ya tenemos eh, los seis eh, bueno, aún no tenemos, nos, falta, nos faltaría un, un handicap, bueno, un handicap más, un habilitar uno de los, de, los, de los puntos más que nos falta de ataque. Y digamos que ya nos podría estar más tanqueado, deciduye. Cuidado con hacer esta jugada, yo he probado aquí, pero me la he jugado bastante, entonces no recomiendo ir mucho porque os puede... Tentar mucho la opción de ir directamente a la base enemiga, pero no lo recomiendo hasta que realmente tengáis, lo tengáis claro y sobre todo vuestros compañeros os puedan apoyar. Deciduye en competitivo, lo importante que tiene. Aquí, como veis, uso apura tantos para que la partida pues se pueda manejar mucho mejor. Deciduye, hay varias cosas que yo tengo que comentar. Uno, las bases, lo que tenéis que hacer es dejarlas a 5 o a 1. Jamás. Eh, dejarlas en vacío, porque las bases realmente podéis sacar muchos más puntos de las que las bases tienes, entonces lo que yo recomiendo es dejarla 5, irte a farmear salvajes y luego realmente quitarte la base con máximo de puntos esto la mayoría de jugadores no lo hacen al menos en profesional tampoco me lo he encontrado entonces como os digo, ahora nos acercamos en el late game entonces lo que hacemos es tirarles el resilequi. entonces van a estar entretenidos con el y eh, mientras yo voy y acabo con Articuno en el centro del campo ¿De acuerdo? Eh, como veis, eh, tener un deciduye de estas características, o Cinderace también, que se parece bastante en el nivel de juego, lo que pasa es que no tiene tanta recuperación de vida en sus últimos niveles, como os digo, os va a dar una ventaja competitiva a la hora de jugar, que como veis ya somos nivel 15, estamos, nos quedan aún 3 minutos de bueno, 2, 2 minutos 15 de partida, aún nos da tiempo incluso de coger el plus de... ...de velocidad de ataque y el plus de defensa para ir ya tranquilos al demás. Pero fijaros, no tenemos a nadie del equipo que nos esté ayudando. Por tanto, nos vamos a bajar solos el Articuno. Pero claro, estamos tan chetados ahora mismo con la hoja afilada... Y, con, y, y, y si os fijáis, en ningún momento he utilizado el movimiento Unite. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Porque realmente hoja afilada, la conjunción de hoja afilada más ataque automático es más que suficiente para que pueda utilizar la Deciduye al máximo. Y como os digo, rápidamente me he bajado a todo el equipo contrario apoyándome en mis compañeros, porque mis compañeros me digamos, que me han hecho un poco de, de baiteo y automáticamente me voy hasta el final, normalmente lo que suele pasar aquí en las partidas clasificatorias es que el equipo contrario ya se habrá retirado aprovechamos, como los tantos son por dos, porque quedan dos minutos y es el late game, aprovechamos no nos metemos en medio, porque si no vamos a ser eh, cazados pues, por, por Venus o por Blastoise y demás, y como os digo, siempre intentando respetar al máximo el límite de zona de ataque, vamos bajando niveles, dependiendo de si eh, vamos bajando compañeros Dependiendo de si los, los demás nos ayudan Ahora, si tu equipo se va para atrás Que suele pasar mucho Entonces nos lo recomiendo Ahora, por ejemplo, la partida ya estaría ganada Lo suyo sería volver a bases Y no hace falta y demás Pero bueno, yo como estoy un poco crazy Lo que hago es Sigo mmm, cascándome las, las, la, la, la jungla de enemiga Sigo bajando enemigos Porque en total están a nivel 13 o a nivel 12 Y son fácilmente bajables Y automáticamente a la que ya veo que se ha vaciado Y sobre todo cuando... Que no quede en los enemigos que les quede algo de tiempo de regeneración, es decir, el cooldown que les quede unos 3-4 segundos para volver a base, te, te, con y es suficiente para poder... Eh anotar sin ningún tipo de problemas, ¿veis? Aquí ya me voy a encontrar con el problema de siempre, que es que si te cogen por los dos lados, automáticamente lo que pasa es que te matan, y entonces, como te digo, si eres nivel 15, te vas a estar 40 segunditos esperando volver, y la partida ya está más que nada ganada, ahora veréis los resultados de dicha partida, y como podéis ver, Deciduye es un Pokémon muy válido, y sobre todo para este tipo de estrategias para poder jugar tanto en clasificatorio, y ya no os digo, os voy a traer más guías si queréis, eh, sobre todo para Ciudad Álgida, o por ejemplo en el, en el Estadio Mare, o por ejemplo en el Parque Aural, <coughs> decidí que puedes hacer fácilmente 300 puntos, eh, si lo queréis, darle like y os haré más guías, como podéis ver, son 360 puntos, 32 kills y 11, as 11 asistencias, perdón. Y aparte, también es un buen método jugar partidas normales, porque si tienes el x4 de los Premios podrás conseguir hasta 6 medallas en cada partida. Como os digo, esta es la opción más válida para jugar con Deciduye. Y si queréis más tutoriales, eh, dejadlo en comentarios y lo haremos sin pausa. Un abrazo y hasta la próxima.